Sí. tenga cuidado usted con esos dibujos ya tenga cuidado con esos dibujos que salen por internet son obras diabólicas aleluya, no vea eso